hola a todos y bienvenidos a dancing el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy continuaremos con la siguiente parte de tablas de verdad vamos a seguir de igual forma con tres preposiciones pero vamos a analizar un poco la agrupación de ellas así que no siendo más comencemos para ello vamos a la pantalla para comenzar a desarrollar los ejercicios en nuestro Excel. Veamos. Comencemos con este primer ejemplo. P, diferencia simétrica Q, entonces R. Entonces, para ello, no olvidemos tener nuestra tabla de apoyo para que no tengamos problemas a la hora de resolver el ejercicio. Como tenemos tres proposiciones, no olviden que tenemos que poner entonces ocho filas. Ya que es 2 a la 3. Entonces vamos a empezar llenando esto. Recordemos que la mitad serían verdaderos. La mitad aquí son falsos. Y aquí la mitad de la mitad sería verdadero, verdadero. Falso, falso. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Y aquí sería verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Copiamos entonces acá P. P. Es bueno que de una vez vamos organizando entonces nuestra tablita, copiamos también Q y la ponemos acá. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, encontrar la diferencia simétrica entre estos dos. Y también luego vamos a hacer la R a este ladito. Vamos a copiarla acá. Pongámosle del colorcito que es en este caso, un colorcito azulito. Y tenemos en cuenta eso. Entonces, P diferencia simétrica Q. Recordemos qué es lo que ocurre con la diferencia simétrica. Si ambas son contrarias, o sea, una verdadera otra falsa, nos daría verdadero. Una falsa otra verdadera, daría verdadero. Entonces miremos que sean contrarias. Entonces, verdadero, falso. Entonces acá sería verdadero. Verdadero, falso. Sería verdadero. Acá también. Acá está falso, verdadero. Entonces acá sería verdadero. Falso, verdadero. Que sería verdadero. Y de lo contrario... Todo sería falso. Ahora, vamos a resolver lo que nos está faltando. El entonces. entonces. Con la diferencia simétrica y el R vamos a encontrar el entonces. Esa es nuestra solución. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces Recordemos qué pasa con el entonces. Si la segunda es falso, es falso. Entonces miremos, a ver. La segunda debe ser falso. Entonces miramos acá. Aquí la segunda es falsa, o sea que aquí es falso. Aquí la segunda es falsa, esta es verdadera, entonces acá es falso, falso, falso. Entonces de lo contrario todo debe ser verdadero. Nos ponemos acá, verdadero, verdadero, verdadero, verdadero, verdadero, verdadero. verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la solución de nuestro ejercicio. Entonces recordemos, primeramente resolvimos la diferencia simétrica, resolvimos el R y por último el entonces. Muy importante, no olviden utilizar esta tablita de apoyo a la hora de resolver cualquier tipo de proposiciones. Pueden ser 3, 4 o más proposiciones. O sea que es bueno tenerla allí a la mano. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Veamos. Antes de continuar, quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brillan una empresa especializada en productos para el aseo tanto a nivel hogar como para instituciones veamos algunos de sus productos insignia como son el sellador de pisos en sus diferentes presentaciones y sus diferentes colores también podemos ver el jabón líquido multiusos en sus diferentes fragancias y presentaciones no olviden que los pueden contactar a través del teléfono que aparece en pantalla y que es una empresa de manizales Caldas Colombia. Ahora sí, continuemos con el siguiente ejemplo. Tenemos lo siguiente ahora: P, -e -r -p -o -r -si y POR, sí y sólo sí. -si R y Q. Importante esto. Vamos a desarrollar primeramente la parte de acá. Y luego vamos a desarrollar la parte de acá La respuesta sería el sí, solo sí ¿Cómo lo haríamos? Vamos a copiar de nuevo estas respuestas que ya las teníamos acá Estas primeras tres tablas la vamos a poner acá porque no van a cambiar Y ahora sí, vamos a copiar entonces lo siguiente Nos interesa P Ponemos acá P R La vamos a copiar de nuevo también Acá de nuevo también está la R, lo copiamos. Y acá tenemos Q, entonces copiamos Q. ¿Cómo se desarrollar este tipo de ejercicio? No olviden que debemos tener a la mano nuestra tablita de apoyo. Esta tablita que está acá es una tablita guía que nos favorece a la hora de desarrollar cualquier tipo de ejercicio. Pueden ser tres proposiciones, cuatro o muchas más. Entonces no olviden tenerla allí a la mano. Comencemos con la primera que está acá. Entonces vamos a resolver P, O, R. Y del otro lado vamos a resolver R, y Q. Para, como último, resolver el sí, solo sí. Por eso tenemos estas dos columnas de color azulito. Entonces P, O, R. Recuerden que si las dos son falsas, es falso. De lo contrario es verdadero Entonces veamos dónde es las dos son falsas. Acá sería falso. Y aquí también sería falso. De lo contrario, es verdadero. Fijamos acá. Verdadero, verdadero. Y estas pongámoslas en mayúscula. Eso sería el P-O-R. Ahora hagamos lo mismo, pero con el R y Q. Recordemos, si las dos son verdaderas, es verdadero. Entonces acá vemos que acá son verdaderas. Ponemos acá, verdadero. Acá hay otras dos verdaderas. Es verdadero. Y de lo contrario debe ser falso. Entonces ponemos falso en las otras. Y aquí ya tenemos el R y Q. Entonces hemos resuelto la primera parte que era esta correspondería a P o R y hemos resuelto el R y Q ahora qué nos falta el sí, solo sí que relaciona a esta columna con esta otra por eso es importante irnos paso a paso no olviden que es bueno no evacuar el ejercicio completamente sino trabajarlo por partes hasta llegar a la última parte de esta manera no se pierden cuando necesiten encontrar la solución de un ejercicio. Entonces tenemos el sí, solo sí. Recordemos qué pasa con el sí, solo sí. Si las dos son iguales o las dos son verdaderas, es verdadero. Si las dos son falsas, es verdadero. Quiere decir que ambas deben ser iguales para ser verdadero. De lo contrario, es falso. Entonces veamos acá. Verdadero y verdadero. Quiere decir que aquí es verdadero. Veamos otra. Verdadero y verdadero. Sigue siendo verdadero. Acá tenemos falso, falso. Quiere decir que es verdadero. Aquí tenemos verdadero, falso. No nos sirve. Y por último tenemos falso, falso. Aquí sería verdadero. ¿Y qué nos quedaría acá? Entonces que de lo contrario todo va a ser falso. ¿Y qué ocurría acá? Ya aquí hemos encontrado la solución del ejercicio. Este es el sí, solo sí. De relacionar el P o R con el R y Q. Esta es el sí y solo sí de esas dos, esos dos conjuntos que hemos ya resuelto. Con esto daríamos por concluido esta siguiente parte de tablas de verdad. La próxima vez nos veremos trabajando lo que tiene que ver con tablas, pero ya no de tres proposiciones, sino de cuatro proposiciones.